Buenas señor Bayo. Le voy a recordar dos cosas. La primera es que no puede mentir y la segunda es que todo lo que le voy a decir o se ha dicho en sede parlamentaria o directamente lo ha dicho usted o directamente se ha dicho frente a un juez o se ha publicado. Y también una tercera, tenga en cuenta lo que lo último que le ha dicho el señor Santiago. Téngalo en cuenta. ¿Por qué le llaman el hombre de los maletines? Solo lo está diciendo usted me empezamos fatal le recuerdo, todo lo que le voy a decir o se ha publicado o se ha hecho frente a un juez así que lo vuelvo a intentar ¿por qué se le llaman todos los sitios el hombre de los maletines? primera noticia que tengo el hombre del maletín si me habéis visto alguna vez con una cartera yo llevo documentos, yo he trabajado 33 años en la dirección de Junta operativa en labores técnico jurídicas ¿Eh? y llevo documentos, dosieres, etcétera. Y cuando, recuerdo, cuando he recogido el dinero, pues llevaba, lógicamente, un maletín vale. y unas armas para evitar Ergo. la sustracción vale. del dinero. Ergo, igual era porque usted se dedicaba con un maletín a llevar el dinero de un sitio a otro o a hacer que gente llevara un dinero de fondos reservados de un sitio a otro, ¿sí o no? Le recuerdo que no está en un bar, y no, no se lo digo decir, solo por, decir, por la decir, posición, está en ¿eh? sede parlamentaria. Mire, el, el dinero que, que procede de Secretaría de Estado y va a los centros directivos, okay, hay vale. una persona allí encargada encargado de la Dirección General o de la Policía trasladarlo, entonces si lo traían en un maletín y usted llama al señor que lo lleva, el hombre del maletín... No, pues, le repito que no, no soy yo. ¿Cómo definiría...? Lo ha hecho ahora, perdone. Le repito que no puede mentir y que todo, todo lo que le voy a decir o se ha publicado o se ha hecho frente a un juez, y tenga muy en cuenta lo último que le ha dicho el señor Santiago. ¿Cómo definiría una palabra su relación con Villarejo? ¿Mi relación con Villarejo? Lo único que le voy a decir del señor Villarejo es que lo conozco hace 33 años. Y lo de la segunda pregunta no le puedo responder. ¿Y cómo lo definiría él en una palabra, ya que lo conoce tanto? La pregunta, esa, pregunta, uh, es que esa pregunta no la considero yo en la relación con el señor Villarejo. Vamos a ver el si asesor jurídico no está con el señor Villarejo. Vamos a ver si procede. ¿eh? Eh, ¿Es cierto que usted le guardaba las identidades, los documentos y las grabaciones que utilizaba en sus misiones al señor Villarejo? Las, las, las identidades en labores de secretaría general que yo estaba de secretario general accidental en algún momento pues puede que, que efectivamente si ese señor tenía esas identidades en el ámbito de la gestión las, la, el secretario las, las, las gestiona usted vale entonces es la cierto... recoge. yo solo creo yo solo creo y no le voy a mentir lo voy a decir porque eso no, eso no me lo ha preguntado en ningún sitio pero eso es lo que voy a decir porque eso es, eso es nada cuando la ciudad se jubilase si tenía alguna identidad, pues la entregó allí y nada más. A usted. Yo la recogí vale. yo y ya está. Sin A problemas. usted. ¿Es cierto que cuando Villanejo fue cesado, le entregó todo, menos una identidad? Le recuerdo que todo está dicho en sede judicial. No le digo ni que sí ni que no, que ya no lo recuerdo. Vale, entiendo que sí. Le recuerdo una vez más que no puede mentir. Le suena el nombre de Lisa Pinto. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Para quien no lo sepa, para quien no lo recuerde, Elisa Pinto es una doctora, eminente doctora madrileña, la que apuñalaron por dos veces en el año 2014 y en la segunda vez le susurraron al oído mientras la apuñalaban, literalmente, López Madrid quiere que cierres la boca. Para quien no lo sepa, López Madrid es Javier López Madrid y Javier López Madrid, para quien no lo sepa, es cuñado de Villarmir. ...y amigo personal de Felipe VI... ...la doctora Lisa Pinto... ...señaló desde el minuto uno... ...que quien la apuñala... ...es Villarejo... ...y desde el minuto uno... ...se intentó hacer una rueda de reconocimiento... ...y Villarejo jamás... ...pisó... ...una rueda de reconocimiento... ...por ese delito... ...o supuesto delito... ...porque alguien le firmó dos documentos... ...excusándole... ...ese señor es usted... ¿Por qué? Pues, pues Si firmé ese papel, que yo ya no lo recuerdo, estaría dentro de mis competencias él, como secretario general accidental, el firmar una vicisitud funcionarial, que sería del, del, a, a lo que usted se refiera. Una vicisitud funcionarial no, la firmaría, la se, se, refiere se refiere a Villarejo o se refiere a, a un policía no, de allí. Vale. Le, le pido que no le falte respeto. Le falta a esto, no, mira, mira, no, no, a la sede, a la sede de la soberanía popular que es este congreso. Bien, y, le y le vuelvo a preguntar, ¿formaba parte de sus responsabilidades? Me quiere hacer creer, nos quiere hacer creer a todos que formaba parte de sus responsabilidades excusar a Villarejo por una supuesta agresión a Lisa Pinto de una rueda de, de reconocimiento. Nos quiere hacer creer que formaba parte de sus responsabilidades por dos veces excusar. Aviarejo, de eso. Por supuesto, perdóneme. Así ¿Ah, es. Eh? Me... Pues, explícamelo, pero lento, ¿eh? Cuando yo firmese ese documento, estaría haciendo funciones de secretario general accidental. Entonces, es una vicisitud funcionarial que ha sido citado a un juicio y si un funcionario no puede asistir a un juicio, la excusa pertinente vale, a la autoridad judicial, la encargada de, de, de revisar, acuerdo. lo correcto ahí es el juez. Y lo firmé, usted, lo que usted, usted me sí. diga, si dice que lo firmé, lo firmé, no se ni no, lo niego, no lo dice el juez. Usted dijo que o firmó un papel que excusaba a Villarejo porque durante o el día de la puñalada de Lisa Pinto estaba en una misión. ¿Qué misión? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Solo recuerdo, sí, que dice usted, y yo se lo admito, hasta ahí llego, que pude firmar una vicisitud funcionarial. Que si un funcionario no asiste a juicio por un motivo. Y el motivo, si es eso que dice usted... Yo no lo tengo ni por qué saber, me dicen. Pero es, es muy claro, curioso. No puedo asistir, me lo diría. Si es un agente señor Orbayo, encubierto que estaba trabajando a lo mejor en ese momento, de agente encubierto, un agente encubierto, secretario muy general, curioso, no tiene señor. que saber ni dónde está ni dónde no está. Es muy curioso porque con el único portavoz con el que no ha sido vehemente, sorprendentemente, con el portavoz del Partido Popular, eh, se acordaba de un montón de cosas. Se acordaba un ah, de un montón de cosas. Yo, soy yo en general soy vehemente. Yo también, ¿eh? yo, yo también. Sí, sí. De hecho, es estoy, estoy, estoy general, intentando no hacerlo. hacerlo. Ya, ya, pero... Entonces usted se acordaba de un montón de cosas con el portador del Partido Popular, ¿no? en esa especie de, de masaje, ¿no? y, y, y de esto no se acuerda. ¿Cómo es posible? ¿Se si acuerda perfectamente ¿no? que si he, hace he, nada. he firmado una vicisitud funcionarial ante el juzgado pertinente. Pero si la pregunta señor Valle es muy sencilla, me parece gravísimo que un funcionario público, sobre todo de la, de la enorme responsabilidad que tenía usted, excusara a un señor, que además se llama Villarejo, de una rueda de reconocimiento para saber si había apuñalado a una persona o no. Me quiere hacer creer que eso es normal. Una vicisitud funcionarial normal. Así, ¿eh? Hombre, claro. Todo eso que dijiste de Villarejo, eso, eso, no, no, se sabría, es que, eso no se sabría en ese momento. Vamos no a Villarejo, antes pido de que detenerle, no respeto, no tenía el mismo le pido que, que no falte respeto gente, que se a esta comisión. Que... Usted firmó un papel en el que dijo que Villarejo no pudo apuñalar a Elisa Pinto porque estaba en una misión. Le pregunto, ¿qué misión? Desconozco ahora la misión que fuese... ¿Pero se acuerda de lo del Faisán? Hace tres o cuatro años, lo del Faisán, sí, porque es. Ah, eso y sí. me acuerdo también de, del 11M, estaba ahí yo también, y me acuerdo de, de los GAL. También de la ETA, estaba. ¿no? Acuerdo. Claro, sí, sí. Y de esto no. De esto también, ah, claro, pues dígame, no. también le reconozco. Ergo, está mintiendo. ¿Cómo? Acaba de decir que se acuerda. Reconozco que firmé esa vicisitud funcionaria porque ha salido en los periódicos y sabe mi firma. Entonces, y yo le pregunto, ¿en qué misión? Listo? Ah, firmaba sin saber. No, la misión, yo consultaría al órgano pertinente, a la autoridad encargada, para, para que me dijesen por qué este señor no puede asistir. Y me le dirían. Vale, vale, asisté, vale, vale. Estamos ya llegando. Resto, o sea, ¿alguien, Alguien le dijo que tenía que firmar eso. ¿Quién le dijo? Eso no lo recuerdo. Ah, tampoco. La autoridad Me va a costar competente. unos cuatro o cinco minutos, pero igual consigo. La autoridad competente. Consigo. ¿Cómo? La autoridad competente en ese momento. ¿Señor Pino? Yo no, yo no puedo nombrar a nadie aquí y menos sometidos a procesos. Lo señor. tomaremos como un sí. Eh, sí. ¿Usted es policía? O sea, ¿era policía el último tramo de su carrera profesional? Yo sigo. Empecé inspector de policía sí. y luego facultativo jurídico, miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Pero, pero no tenía placa. No tenía placa. No, placa no. no tenía placa. Entonces, ¿cómo es posible que... Bueno, entre... sí la, te, la tenía, pero... Pero, la tenía. pero no la debería... La tenía, pero digamos que no la podía ostentar. Como un como tenía una James placa Bond. como cuando fui inspector de policía, pero yo no podía, no estaba legitimado a ostentar una un cargo. Vale. No. Entonces, ¿por qué, por qué a un señor como usted que, que ya pues no es policía o no oh. tiene la placa, como usted dice, ¿no? Una especie o era agente secreto como James Bond o directamente no era policía? Entonces, ¿por qué Interior le da una medalla roja al mérito eh, policial, le da un plus en el salario y sobre todo le da el derecho a llevar dos pistolas? ¿Por qué? un miembro del Cuerpo Nacional de Policía yo cuando no, pero usted ya no inspector era inspector y tenía las dos pistolas cuando pasé a facultativo por las labores, las, la situación de riesgo piense usted, solo el riesgo de, de estar 33 años en la sede de la Dirección General de la Policía en los momentos de, más graves del terrorismo, un edificio pequeñito, que no sé si usted lo conoce o alguien lo conoce eso puede ser atacado pero, en cualquier sí, ya, momento pero, riesgo, vaya, sí, pero no me haga trampa ¿Cómo? Que no me haga trampa. A usted esto, a usted esto se lo dio el año... Bueno, no me haga trampa, lleva haciendo trampa dos horas. Usted, usted, eh, en el año 2015, recibe una medalla, un plus y dos pistolas. En el año 2015, mmm, usted no era policía, la amenaza terrorista evidentemente no existía, en cuanto, creo que a lo que se refiere. ¿Por qué tiene dos pistolas, una medalla y un plus? Las tengo las pistolas desde el año 1979. Incluso cuando, 1979, incluso cuando no era policía. Siempre he sido policía. Pues acaba de decir que no, que no podía tentarla Y se ha publicado que no lo era, cuando de hecho. Pasé, cuando pasé a facultativo, seguí portando las armas, porque las armas las puede pero, tener... Ya, pero no le parece que era una serie de privilegios un tanto extraños y que quizá era simplemente porque usted, como está haciendo ahora, callaba, callaba mucho y callaba bien... Eso lo está diciendo usted. Bueno, lo dice, se dice mucho, sobre todo se dice frente a un juez. Yo siempre informo conforme a derecho y si tengo conocimiento de una actividad que no es legal. Digo, esto no es correcto y yo no quiero saber nada de una cosa que no sea correcta. Pues es una persona. Pues, pues excusa excusó a Villarejo para que no fuera una rueda de reconocimiento. La Villarejo es una vicisitud funcionaria, ¿no? ah, ah, ah. Qué peligro. Qué peligro. Se le pedían justificantes a quienes recibían dinero de fondos reservados, siempre. Usted lo ha dicho, ¿eh? No, no me haga. O sea, usted ha dicho, me queda poco tiempo, supongo. Ha dicho, Los fondos litera reservados ha dicho literalmente que, estar que, totalmente que, que, que, recibía, que recibía justificante. Yo, le, de todo. A, a, yo daba dinero contra un recibo y nada más. Vale. Por, entonces, ¿pero a usted le sorprendió que García Castaño, no, alias el gordo, eh, amigo, o sea, hombre de confianza de Pino, nunca se le pidiera justificante? ¿Por qué cree que nunca se le pidió justificante a García Castaño? No le puedo responder porque es materia clasificada. Y yo, García Castaño, no, no, que está no, no. sometido a un proceso le penal pido, y le puede pide... perjudicarle sus derechos, Le pido, señor no Bayo. no puedo nombrar aquí, no le pido, nombro a nadie. Le pido, señor Bayo, que no mienta, no es materia clasificada. Dígame simplemente... Pero ¿Está pues sometido no a proceso penal o no? Pero que no es materia clasificada, pero, que lleva diciendo pero, eso pero dos horas y es, que es mentira. Está, nombrado, ¿Está sometido a proceso? Pero que no es materia clasificada. Si díganos, díganos que, señor, que no lo quiere decir. Que no voy a perjudicarle. Bueno, perjudicarle o protegerle. es protegerle, protegerle. protegerle? nada. ¿Usted dio dinero de fondos reservados para el chofer y espía de Bárcena Sergio Ríos? No creo. ¿No cree? No creo. Eh, eso, eso, o sea, ¿qué, ¿Qué respuesta es esa? No, okay. El cajero pagador da dinero a quien lo ordenan y no recuerda quién se lo dio o quién no se lo dio Le recuerdo que no puede mentir y le recuerdo que todos ha dicho en prensa afrontan a un juez ¿Por qué se encuentran dos recibís a nombre de Sergio Ríos en la casa de Viarejo Y se lo pregunto al señor que recibía y creaba los recibís Pero... ¿Por qué? pero hay, hay más personas que, que, que los pagadores. ¿Usted, o no lo controla? Yo, no, yo no le puedo reconocer que haya pagado dinero y no le puedo responder a esa pregunta. No le puedo responder a esa pregunta. Por ese camino no le voy... ya la siguiente respuesta es no le puedo responder. ¿Para cuántos ministros del Interior ha trabajado en total? He dicho nueve directores o adjuntos operativos, pero ministros... Están en otro departamento, pues pues, pues a lo mejor más de nueve el secretario de Estado Francisco Martínez sabía de sus actividades. No le puedo responder yo esa pregunta del secretario de Estado es Bueno una, una dígame si lo, vio, si lo vio alguna vez por sus oficinas. Yo no lo he visto al secretario de Estado, no, no puede mentir, eh. secretario de Estado, pero es que mi función no es tratar con un secretario de Estado. No, lo he visto, no sé si lo he visto o no lo he visto. No sé si lo he visto o no lo he visto. Yo no le puedo decir si lo he visto o no lo he visto porque no recuerdo. He visto en actos oficiales lo habré visto. Acabo ya, señora presidenta. Eh, creo, creo que yo ya sé que, que a mí mucha gente después de este interrogatorio me dirá que soy un antipatriota y que lo que pasa es que soy independentista, ¿no? Yo creo que realmente un patriota, un patriota, alguien que ame a España, realmente, alguien que ame a su país, alguien que ame a las instituciones de su país, tiene que ponerse a temblar después de escucharle. Y seguramente deseará, si es una persona de bien, que gente como usted nunca haya pisado instituciones. Muchas gracias. Gracias, señor